Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos aquí a Planeta Intraterreno. Uh, en nuestra página de Facebook, que digamos que es el cerebrito central de todas nuestras eh, operaciones, digamos, de Planeta Intraterreno. Para la redundancia. Entonces... ¿Qué ha ocurrido en los últimos días? Pues han pasado una serie de cosas que quiero dejar bien claro, porque no quiero dejar pasar esta ocasión para denunciar la situación de acoso y derribo que están utilizando las autoridades, autoridades digitales, digamos, los de los psicópatas de Silicon Valley, entre ellos Facebook y YouTube. Eh los últimos días, es decir, la última semana y media, dos semanas. Es decir, está todo muy bien orquestado. Ya sabíamos que iba a haber una guerra después de, de la pandemia. Eso ya os, os lo vengo diciendo desde hace varios meses, varios años, mejor dicho. La movida, la cuestión es que eh, los de Facebook me han amenazado porque he puesto, una, he puesto dos publicaciones de David Ike acerca de inteligencias artificiales y me han amenazado en privado diciendo que eso pertenece a grupos peligrosos, o sea, dentro del grupo de terroristas y psicópatas y gente que hace asesinos en serie y tal. Por hablar de inteligencias artificiales, no estoy bromeando, eh. yo tengo las fotos ahí, los prints que he hecho, las capturas de pantalla, como se dice en España, y podéis flipar, ¿vale? Y además he tenido que quitar esa publicación porque si no, lo próximo que hace Facebook es eliminarte la cuenta de Facebook. Bien, ¿no? Pero eso no acaba ahí. Bueno, ante todo, bienvenidos, bienvenidas ¿eh? aquí a Planeta Intraterreno dentro de la sede central, el cerebro base, que es la página de Facebook de Planeta Intraterreno. Pero bueno, nosotros nos amoldaremos a cualquier... Eh, circunstancia y podemos meternos en cualquier plataforma para seguir transmitiendo la información. Bueno, nos han amenazado en Facebook, aquí, por haber puesto publicaciones de David Ike sobre inteligencias artificiales. Y yo haber hecho el comentario, gracias, haber hecho el comentario de inteligencias artificiales extraterrestres ancestrales. Se ve que Ahí está todo el conocimiento completo, el círculo completo, y no, no les interesan a las IA, que son las que comandan ¿vale? los intereses de todas estas grandes corporaciones eh, digitales de Silicon Valley, sobre todo. Hay, hay otro, está el MIT, el MIT de Boston y otros lugares realmente espeluznantes, terroríficos. ¿Vale? Con lo que están haciendo con el planeta mundo y con la humanidad que reside en él. Eso por un lado, pero no acaba ahí la cosa. Yo tuve, me acaba de, ayer, me acaba de amenazar con quitarme la cuenta. Porque se ve que, no sé, han empezado a escuchar cosas que he puesto en mis canales últimamente, que son inteligencias artificiales, sobre la guerra de Ucrania y tal, acerca de intraterrenos y la guerra de Ucrania y, y todas estas historias. No lo sé lo que será. Y me han dicho que me van a quitar la cuenta de Planeta Intraterreno en privado. vale, Así que ya de momento no he podido hacer la transmisión en directo de Planeta Intraterreno en YouTube. En el canal de YouTube Planeta Intraterreno. ¿vale? Va a ser imposible realizarlo desde ahí a partir de ahora, eh, las transmisiones en YouTube en directo. Pero vamos a realizarlo desde otro canal de YouTube. También le llamaré Planeta Intraterreno 3. Y seguimos con la saga. O, si no, pues en Rumble o en Bichute, cualquiera de estas plataformas ultra alternativas. Bueno, ultra alternativas suena muy de ultraderecha, ¿no? Pues no, no somos de ultraderecha. Al contrario, somos ultra izquierda en todo caso. Aunque hoy en día las definiciones políticas no caben en los conceptos que estamos investigando, utilizando, como ya sabéis, ¿no? Estamos por encima por debajo, por el lado de todas estas historias, ¿no? Religiones, ideologías y tal, afortunadamente. ¿Se le puede llamar a todo esto? Pues exocosmobiología. Seguimos. Entonces, ante esa diatriba, digo yo, ¿qué voy a hacer? Porque, claro, me, algo está ocurriendo. No solo están aumentando el grado de presión y censura sobre la libertad de expresión libre, que, que tiene que ser una regla fundamental en toda sociedad democrática, sino que además para todo ser, eh, para toda entidad sintiente de este universo. ¿vale? La libertad de expresión es nuestra mayor fuerza, ellos lo saben, y por lo tanto intentan cobartarla. Obviamente la propia fisionomía de Internet, el, el propio ecosistema de Internet impide la censura total, porque si no, lo único que tienen que hacer es cortar definitivamente internet, que eso, al final ocurrirá. En espera de eso y de amplificar nuestros canales telepáticos naturales, utilizamos pues, las herramientas que nos están proporcionando, aunque ya sabéis de qué manera nos están proporcionando, a ver dónde vas tu micrófono, Uy. Aquí. de qué manera nos están coaccionando las fuerzas regresivas del universo ¿no? aquí en nuestro planeta. Bueno, pues bueno, es, es, es simplemente era una curiosidad para que lo sepáis, para que no para, para que no digáis, uy, este tío es muy raro, o este tío... Eh, pues soy yo como David Ike, <ríe> O sea, nos están persiguiendo. Somos terroristas <ríe> de las palabras. <ríe> Cuidado que cuando hablo, suelto puñales. Como diría mi amigo el rapero, el MC DJ. Eh, Tupac estaría orgulloso de mí en estos momentos, Tupac Shakur. Gracias, hermano. Bueno, pues eh, seguimos adelante en la, nuestra lucha. Obviamente es nuestra y es una lucha. Porque yo pensaba, ¿no? Bueno, ya estoy bastante aposentado. Ya tengo casi 500 libros publicados. Tengo casi 2.000 podcasts, casi 2.000 blogs y tal. Hombre, ya soy una, una persona conocida en el mundo, ¿no? No solo en España, obviamente. Soy más conocida fuera de España que aquí por mis investigaciones extraterrestres, intraterrenas en concreto. Y obviamente soy un pionero, es decir, no hay nadie en este mundo, en este planeta, que se dedique a lo, a lo que me dedico yo en estos momentos. Hay gente que se intenta, lo intenta, me intenta imitar, pero no pueden imitarme. Ni siquiera tienen la calidad necesaria para imitar lo que yo hago. Pero bueno, esas son características mías propias. No es importante. vale. Yo hago humildemente lo que puedo hacer, lo que sé hacer y además me divierte y tal. Entonces estamos ahora en una, en una evolución desde que me vine de Brasil, un poco volviendo a lo que eran mis raíces, ¿no? mis raíces epistemiológicas de investigación que son ahí en Brasil. Vale. Eh, y ahora pues debo continuar con esa evolución e ir un poco más allá de esa evolución. Bueno, la cuestión es lo importante. Lo interesante no es que ahí haya una persona que me esté viendo o que deje de estar, que ya no está, o que haya miles de personas, sino que yo transmita el mensaje, ¿vale? Que eso se sea eh, transmitido, ¿vale? Porque es... Mmm, mi mensaje no está coaccionado, no está... Yo he pasado unos momentos de duda en los últimos días desde que ha empezado el año, a ver si yo me estaba vendiendo al sistema. <risa> vale Porque ahora estoy recibiendo una pequeña ayuda por parte de las autoridades, por pues, una serie de cuestiones eh, administrativas, y estoy recibiendo, ¿no? y yo, pues me ayuda, entre comillas. no Pero no sé hasta qué punto si eso realmente, yo estaba muy en la duda de si realmente me estoy vendiendo, si realmente ya no formo parte de la resistencia. Una de solventadas esas dudas, <ríe> absolutamente. Eh, lo, que os puedo, lo, lo que os puedo comentar hoy, que me, que me gustaría comentaros, <ríe> espero que me quite estas migajas que tengo aquí, que no me molan nada. Ya está. Lo que os quería comentar. <ríe> ¿creéis? Es que esto me encanta. Estos son como así: bolas de chocolate, ¿sabéis? Son como cacahuetes con chocolate. Impresionante. Bueno, lo de la guerra, la guerra, vale. Estamos en plena guerra, obviamente. Yo avisé sobre los rusos hace ya más de 20 años. Yo estuve en Rusia en 1993, estuve en Moscú y en San Petersburgo en 1993. Y cuando llegué a tierra, aquí a España, en el avión... Me pinqué de rodillas y ves el suelo decir realmente, hostia, que esto que esto que hay aquí en Rusia no llegue a, ningún, a ninguna parte del mundo, por favor. Porque los rusos son muy violentos. Es un, sí, es una cultura, son muy cultos, pero no son europeos, no son occidentales. vale Tienden más hacia el relativismo moral, hacia el matar a otros como que hay en Asia. vale Algo bastante peligroso. Y entonces es peleagudo el asunto porque ahora resulta que los rusos eh, se han puesto farrucos y han decidido invadir Ucrania y están arrasando y están haciendo barbaridades allí en, en Ucrania. Pobrecitos los ucranianos. Cualquier ayuda es poca hacia los ucranianos en este momento. Tanto los de aquí, de España, de todas partes fuera de Ucrania como en la propia Ucrania. No estoy tan de acuerdo con enviar... Eh, armas, pero la verdad es que conociendo como yo conozco a los rusos, o como con, no a los rusos a las autoridades rusas, al sistema ruso, a los gobiernos rusos la verdad es que olé por occidente por enviar ya de por fin armas, ¿eh? porque es la única manera de que esta pesadilla y de que este virus que es el señor Yeltsin y toda esa parafernalía del imperialismo ruso, vale, termine porque realmente es peligroso, vale es tóxico. Y eso es algo que no se puede relativizar. vale. Eso es algo que yo vengo avisando desde 1993 aquí en España. Y vengo avisando mmm, durante todos esos años, es decir, eh, 19 años. Llevo avisando de los rusos, los rusos, los rusos, los rusos, tal. Vale, No fui allí por casualidad. Investigué sobre las ciudades intraterrenas de Moscú y de San Petersburgo desde las eh, estaciones de metro, que allí había, pues, como ya sabéis, enormes bloques de acero tapando la parte más baja de las estaciones, ¿no? Se supone para evitar una conflagración nuclear, ¿sí? ¿Meter ahí toda la población? Sí. Entonces los rusos, antes de rendirse, los rusos van a explotar el planeta. O sea, los rusos, Yeltsin en este caso, ¿vale? Mejor dicho, y, y sus tropas. Antes de rendirse, harán explotar, apretarán el botón y aquí se lia, y se acabó el planeta. Menos mal que ahora parece que se están empezando a hablar. Hay una serie de negociaciones entre ucranianos y rusos en la frontera de Ucrania. Y que parece, nada más, justo en la zona cero, en la zona muerta, digamos, que es la zona donde eh, estalló el núcleo de la central nuclear de Chernóbil en 1986. Esto tiene historia. ¿eh? Casi como mis barbas. Casi como mis canas. Bueno, pues eso es lo que os estaba comentando. Entonces, eh, obviamente, son cosas que no se pueden relativizar, no se pueden tomar en broma. Eh, agradezco muchísimo, agradezco ¿no? y aprecio muchísimo lo que ha intentado hacer el Papa por la paz. La verdad es que está demostrando un cariz, un carácter un talante hacia la paz, y eso es muy importante en un papa. Y oraciones y oraciones para evitar la guerra y todo esto. ¿no? Eh, parece que empezó la guerra. Obviamente esto no se sabe cuánto puede durar, porque incluso Alemania se está triplicando su presupuesto de defensa. No se puede criticar lo que están haciendo las potencias occidentales. ¿vale? Yo desde aquí lo digo... ¿Vale? Que no haya ambajes a ese nivel. No soy pro-ruso, no pro mucho menos ahora. ¿Vale? Admiro la cultura rusa, pero no admiro a, a Yeltsin y toda su toxicidad y toda su locura bélica. ¿Vale? Entonces, hay que tener muy claro eso y quiero dejar muy claro mi posicionamiento para que nadie se, se um, dude acerca de mi posicionamiento. Cualquier gilipollas que apoya a Yeltsin por cuestiones ideológicas o que era el su abuelo era eh, confidente de Lenin y de Stalin, pues, bueno, dejemos el tema ahí, ¿vale? Y no, no, quiero, no quiero decir nada ni de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de otros países que parece ser que... o de Argentina, de los gobiernos de estos países que parece ser que se están intentando aliar con Yeltsin o que tienen pactos con él, me parece espantoso que se haga eso y vamos a ver tenemos una serie de cosas claras aquí en Europa y en Occidente una serie de valores humanos algunos valores humanos, no todos estamos algunos de nosotros intentando luchar para precisamente que se amplíen esos derechos humanos y que no se queden en el tintero pero desde luego el Yeltsin está a años luz a kilómetros de años luz de cualquier cosa que se pueda llamar Derechos humanos, al detenido a 3.000 rusos por manifestarse en contra de la guerra, ¿no? Ahí en Moscú, entonces, claro, no, no, no podemos tener a Yeltsin como modelo de mmm, pacifismo ni como modelo de transición a un, o ni como modelo de eh, democracia, ¿vale? En ningún caso, para nada, ¿Vale? Entonces quiero que quede muy clara mi posición, mi posicionamiento. Estoy con las potencias aliadas, estoy con Occidente. Y que hagan lo necesario para acabar con ese tipejo y con sus ideas y con la pesadilla que quiere implantar en el planeta. ¿vale? ¿Se cree que es el matón del pueblo? Pues no. Entonces ahí el Biden tiene un trabajo que hacer, me imagino que se lo estaba pensando. Veo que lo va a hacer. Más bien tarde que, que temprano, pero bueno, eh, yo no estoy a favor de la guerra. Yo creo que, al contrario, hay que potenciar la paz hasta el máximo, hasta el infinito. Y, y a ver si estas negociaciones que va a haber en la frontera de Ucrania entre Zelensky y, Yud, y Yeltsin, y el Yeltsin de Dios, de Putin, pues... Uh, Llegan a buen puerto y se acaba definitivamente, ¿vale? Y no, no llega más la cosa, pero parece que la cosa se ha iniciado una, no sé, una carrera armamentística peor que la Guerra Fría, que en los años 80 esto es muchísimo peor. Creo que se ha abierto la caja de Pandora y esto no tiene buen, buena pinta, ¿vale? No tiene una pinta nada buena, nada, nada positiva. Vale, en estos momentos... ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, los de la resistencia, mis amigos, en estos momentos? ¿Cuál es nuestra posición? Porque realmente, pues, si hay una guerra, a los primeros que se van a cargar es a nosotros. O sea, sin ambajes, sin medias tintas. ¿Vale? Eh, entonces, no sé, no sé exactamente... Eh, no, en estas gafas no. Pues eso, van a por nosotros, es decir, van a por la gente que intenta mantener el contacto con los intraterrenos a toda costa y, y, con, y con todas las potencias extraterrestres, con todas las federaciones que intentan que el planeta Tierra permanezca como tal, como planeta Tierra. Bueno, dejemos, dejemos un poco el tema... Dejemos un poco el tema de la guerra, que yo creo que están haciéndolo muy bien. Ahora, yo al principio pensaba incluso que esto era un poco... ¿Sabes? Y todavía lo pienso, que es que hay una parte de manipulación por parte de los medios de comunicación. Pero obviamente, os lo puedo decir de primera mano, yo he estado allí, yo he estado en Rusia, y no es bromita, ¿eh? No es broma lo que el, el Yeltsin, otra vez el Yeltsin, el Putin pueda hacer. Son cosas que no se pueden bromear sobre ellas porque realmente es peligroso. Eh, como sabéis, como os habéis dado cuenta por una serie de detalles, porque sois muy inteligentes, yo hace mucho que no hago programas eh, en colaboración con personas y hace mucho, cuando digo mucho son semanas, que Hace mucho que no hago eh, mis podcasts y tal, ¿vale? Ahora estoy más centrado en mis blogs, he comprado un par de dominios y en mis libros y tal, ¿vale? Mi, mi faceta de escritor y de metanarrativo y metaescritor y toda esta historia y la metanarrativa de los blogs. En fin, ese tipo de, eh, de trabajo, ¿Vale? Esto no se, no se está produciendo porque a mí me haya gustado, no, es, no ha sido una decisión mía propia, perdonar sino eh, que ha sido propiciado por una serie de circunstancias eh, provocadas por el catetismo, el provincianismo y el fanatismo, todos juntos, de aquí de los seres humanos en España. ¿vale? Es decir, todo lo que yo estaba diciendo en todos los programas de radio de los últimos años, eh, cuando fui invitado aquí al, al Congreso del Misterio en, en Manises en tercera jornada del Misterio en Manises, que ahí yo me dejé la piel. Es decir, yo trabajé ahí intensamente junto a Rosario Fuentes Liebana porque quería que saliera bien. ¿no? Pero claro, no me daba cuenta de muchos detalles y de muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor. Las dejaba pasar. Vale, no no pretendía yo hacer otro mi trabajo era que saliera al congreso y ya está pero obviamente cuando empezó este año, el 2022 que está siendo un año muy felino, muy, muy guerrero, muy de tigre de agua como los chinos, como ya sabéis pues obviamente las caretas se cayeron ya no solo las mascarillas debido al COVID sino las caretas de las personas se cayeron y obviamente, pues, cierto tipo de colaboraciones y cierto tipo de, de asociación, de asociacionismo con cierto tipo de personas, pues se han diluido. ¿Vale? No, no hemos llegado a buen puerto, ni estamos en la misma coordenada, ni en la misma frecuencia, que es lo que ya a mí me hubiera gustado, porque yo respeto a esas personas, respeto su trabajo, sobre todo su profesionalidad y respeto muchísimo su. Eh, pues eso, su capacidad de empatía con el tema del misterio, el tema de la ufología en España que está realmente en momentos muy, muy subterráneos, en momentos muy subdesarrollados y yo os puedo asegurar que todo lo que estoy viendo el panorama es confirmándome todo lo que yo estaba criticando sobre España ya desde Brasil es decir, el provincianismo de los que se dedican al tema vamos a ver, el tema de, de, de la ufología en España, no es decir, la élite eh, Illuminati la cúspide de la pirámide con los Jiménez, Iker Jiménez Javier Sierra, toda esta gente y luego todas las mil millones de youtubers fumetas que no tienen ningún tipo de intención de hacer algo serio acerca de la ufología en España mirad, yo he estado los últimos días Mm, bajándome programas del señor doctor Jiménez del Oso de los años del año 76, 77, 80, hasta el 81 y más allá. En su programa Más Allá, en tele, Radio Televisión Española. Me ha parecido mm, un ejercicio de, de humildad por mi parte y sobre todo fantásticos programas que el señor Jiménez del Oso realizaba en aquel momento con muy pocos medios ¿no? y sin embargo con una profesionalidad infinita. Entonces lo que os quería comentar, lo que os quiero comentar es que conforme fueron pasando, han, per, mejor, o sea, perdón, conforme han ido pasando los días desde el 1 de enero del 2022, calendario gregoriano, las caretas, las máscaras de todas esas personas que se dedican a la ufología, se han ido cayendo, se han ido diluyendo, se han ido fundiendo poco a poco en el rostro y dejando ver sus auténticos rostros. Y no es que se dediquen las personas aquí en España a la ufología o se dediquen al misterio, se dedican al horror, se dedican a las. Uh, ¿Cómo se llaman esto de las rooms? Uh, esto que es eh, Escape Rooms, se dedican a las fuerzas regresivas, más regresivas, más satánicas y más negativas del universo y de este planeta. España es el país satánico por excelencia. No puede entrar la modernidad, ni puede entrar una capacidad de desarrollar la ufología en España mientras estas personas sigan ahí en esos puestos. Mientras esas personas sigan ahí haciendo esos congresos y sigan ahí haciendo esas de esa manera y sigan ahí haciendo ese tipo de colaboracionismo y no hagan la más mínima crítica, autocrítica, acerca de qué es lo que están haciendo en realidad. Una persona, que no voy a decir su nombre, confiaba en mí completamente, o por lo menos me lo decía, hasta el punto que ella sabía que yo soy el único en este momento en España que puedo trascender ese panel de energía negativa. Y puedo traer una información fresca aquí a España y a la ufología en España y que puedo reventarles a todos aquí, eh, obviamente por todos los lados, a todos aquí los que se dedican a la ufología. ¿vale? Esa persona ha confiado en mí, obviamente, y ha estado confiando en mí hasta que de repente mmm, esas mismas fuerzas agresivas que yo le estaba comentando, que yo le les estaba diciendo, cuidado, que esto es lo que traen... <ríe> lo que traen es lo mismo que hacían en los años 70, es decir, que estos no traen nada nuevo, que estos se dedican, además que parecen dos monjes, es un matrimonio, no voy a decir el nombre, que se dedican al tema de la parapsicología y que realmente son auténticos, dan miedo. Es decir, estos dos eh, han reventado la relación entre esa persona que confía en mí y yo. ¿vale? Y lo han hecho de la manera más sucia y más absolutamente... Eh, regresiva y negativa que se puede hacer. Y además, con conceptos y una epistemiología acerca de la ufología en España, caducos. Ya retro, retrotrayéndonos, casposos. ¿Vale? No como esto que tengo aquí, que eso no es caspa, sino casposos de verdad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que esa persona que colaboraba conmigo, y estábamos colaborando muy bien los dos, pues ha sido como un agujero negro succionada. Por esa pareja. Y obviamente los resultados son nefastos, poco productivos o más de lo mismo. Yo no puedo criticar la cobardía de las personas, aunque una persona diga yo voy a hacer esto, voy a confiar en ti, vamos a seguir adelante. O si realmente lo decía por un lado y por detrás estaba criticándome, eso no lo puedo saber. Pero desde luego, puede ser eso y mucho peor que eso, por lo que estoy viendo. Las cosas se irán viendo con el tiempo. Mirad, yo no estoy aquí para, de broma, yo tengo hecho un trabajo muy consecuente durante los últimos años. Me dedico a esto prácticamente todo el tiempo. Soy un privilegiado. Soy un privilegiado y agradezco por ello, entonces yo atenúo el tono para evitar precisamente que se me sea conocido como una persona mmm, conflictiva, ¿vale? Pero todo lo que está ocurriendo en este mes de enero, desgraciadamente está confirmándome lo peor de mis auspicios acerca de la situación del misterio en España y de la ufología en España. Los grupos del misterio, las rutas del misterio a cementerios o a Belchite o sitios donde ha habido sangre derramada, es decir, es lo más reptiliano que hay y no lo hacen para intentar ecualizar esa situación... O intentar, vamos a ver, vamos a intentar hacer un corro entre todos y que toda esa energía negativa se transforme en algo. Yo creo que aquí ni siquiera saben lo que es lo positivo en España. La gente no sabe lo que es lo positivo. Es un país satánico y no sabéis lo que es una fuerza de luz o no sabéis lo que es lo positivo. Solo sabéis lo que es negatividad. Satanismo. Es pain, La palabra España es, en inglés, es pain, es dolor. Y eso es parte del infierno, es decir, eso es parte de esas energías regresivas, de esas entidades que es extraterrestres regresivas y negativas del universo, contra las cuales nosotros luchamos. Entonces yo vine con, desde Brasil, que es un país completamente opuesto a España, con una positividad tremenda, con unas potencias psíquicas positivas que no se pueden ni comparar con las que hay aquí, que son raquíticas o inexistentes, por eso tengo esa bandera ahí, la bandera de Brasil. Entonces, claro, yo, yo intento precisamente romper ese cerco, romper ese ese domo, digamos, de energía negativa, regresiva que hay en España, para que entre un poco de aire fresco y, no, y al mismo tiempo dejen de comerse unos a otros y, y dejen de, de chupar sangre los vampiros en sus fiestas, en sus orgías. <coughs> o en sus congresos, y que por favor recen un poco al creador, ¿eh? recen un poco al padre, recen un poco a, a las potencias positivas, a la fuente, a la junacú, a Buda, quien queráis, a la virgen, da igual. Es todo lo mismo. Y le den un poco, y sean guerreros de esas potencias, no de las potencias materialistas, retrógradas, regresivas satánicas que es está por todas partes en este país, en España es, mira, es realmente espantoso vivir aquí en España después de haber vivido uh, siete años en Brasil y con gente tan buena en Brasil y no buenos porque no les queda más remedio, sino buenos porque han decidido ser buenos, ¿qué es ser bueno? no es ser, ah, es que soy bueno no, no. Sabiduría, positividad, eso proviene de que hay fuerzas positivas en esas ciudades intraterrenas en Brasil. España, desgraciadamente, pues ha tenido muchas guerras y toda esa sangre no se ha sabido todavía, no se han hecho ceremonias que hay que hacer para eliminar esa negatividad y ecualizarla. Y que vuelva al origen. No se hace ni el más mínimo esfuerzo para que ese derramamiento de sangre se termine y esa herida se cure. No, al contrario, se, se promociona que haya derramamiento de sangre. Son sacrificios rituales anunnaki, sacrificios rituales eh, reptilianos, mejor dicho, por todos los rincones de este país. La guerra civil española fue el último ritual de sangre, reptiliano que era necesario para alimentar a estas energías y a estos seres que están aquí abajo, que son realmente mm, repugnantes. Y hay muchísimas razas repugnantes aquí en España, bajo nuestros suelos. O sea, hay, muchos, hay muchas razas regresivas. Pero yo he venido con dos ideas de Brasil. Vamos a ver. Primero, no hablar de razas regresivas. Si os dais cuenta, yo no nombro ninguna raza regresiva, no existen las razas regresivas para mí, porque es darles fuerza. Y segundo, toda mi epistemiología, toda mi filosofía, todo en lo que se basa luego la práctica que yo estoy realizando todos los días, con mis blogs, con mis podcasts, con mis intervenciones en Instagram directo, Instagram libre, etcétera, en todas partes, las entrevistas, las, eh, los congresos. ¿Ves? Aquí salgo yo. ¿Veis? Aquí, Sergio Cobos. Este soy yo. Vale. Y todo eso lo que hago es para traer esa luz aquí a España. Abrir un poco el cerco, ¿vale? En esta guerra mm, espiritual que hay aquí en España. Y en ella, pues, tengo amigos, tengo aliados, tengo aliadas. Pero, de repente, la ¿cuál habrá sido mi sorpresa? ¡Oh, Dios mío! que de repente mis mayores aliados se habían pasado al bando opuesto. <risas> ¡Oh! ¿Cómo? ¿Os habéis pasado al bando regresivo? <risas> pues da igual, por interés propio, egoísmo, materialismo, me da igual. Perversidad, lo peor. Y siguen ahí. Y siguen haciendo ese tipo... Y ganando dinero en base a esos rituales que ellos realizan en cementerios y en, otras, y en otras partes donde hay energías que están siendo torturadas. Y en vez de liberarlas, lo que hacen es multiplicar su dolor para sacar beneficio económico de ello. ¿Vale? Como las rutas del misterio, las rutas a los cementerios, las rutas a. A, a, a, los, a, las, a los sitios donde ha habido derramamiento de sangre donde hay almas en pena y se supone que hay fenómenos parapsicológicos y tal es absolutamente deleznable y vergonzoso y se os debería caer la cara de vergüenza de ganar dinero en base a ese tipo de energías pero claro, como es la norma aquí en España al que se le debería caer la cara de vergüenza y debería ser vergonzoso es a mí a mi persona yo soy el rarito, yo soy el peligroso, yo soy, de ser el pionero de la ufología en España me quieren convertir y ningunear y arrinconar ahora otra vez en, en un lugar oscuro, mira cómo se han ido enseguida los que me estaban viendo, a saber quiénes eran. Y, y quieren volver a denunciarme como que no, no he existido nunca porque, claro, soy un soy una relativa, soy un, eh, obviamente, potencialmente, soy un riesgo potencial para ellos, every day, cada día que pasa. Para ellos y para ellas. Entonces han dado cuenta de que iba en serio, de que yo realmente te poseo algo, poseo el grial, poseo ese objeto de poder o esos conocimientos que pueden perturbar su negocio y sus negocios. Han convertido la ufología en mercado, en mercadotecnia. Y los denuncio, denuncio a esa gente que convierte la ufología, lo que debe ser una ayuda a la humanidad, además en estos tiempos distópicos, de guerras, de pandemias y tal, y denuncio a esa gente, os denuncio a la cara por ser vosotros los causantes de todo lo que está pasando en el planeta. Porque vosotros sabéis, esa, y sabéis mucha información privilegiada, podéis ayudar a que el mundo sea mejor. Lo único que estáis haciendo es beneficiándoos económicamente, materialmente, de situaciones espantosas, de situaciones dramáticas, de situaciones eh, trágicas de muchas familias de aquí en España. ¿Por qué vais a hacer una ruta a un cementerio o a un castillo donde ha habido muertes, muertes sangrientas? No, pero es que les atrae, no es que les atraiga eso, es que buscan eso, porque se alimentan de esa energía regresiva. Entonces, muy desgraciadamente, a mi pesar, yo cada vez estoy más, como sabéis, estoy cada vez más cerca de Brasil y estoy cada vez más, mmm, más allí en Brasil que aquí ya, prácticamente. Y volver allí, volver a mi casa, porque aquí realmente estoy asustado. Por favor, dejadme en paz. Porque sois unos monstruos. Realmente os al espejo. ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh! España, tíos y tías. Amigos y amigas, ¿qué es esto? Es si Brasil es una granja humana que lo es, una granja humana para, para los reptilianos, lo es España es su cuartel general de los reptilianos, ¿vale? uno de ellos es decir, aquí no hay nada bueno, no hay nadie que sepa lo que es, de lo que yo estoy hablando en este momento en estos momentos traer una luz es decir, pero si siempre hemos vivido de la sangre los reptilianos de aquí si siempre hemos estado eh, alimentándonos y alimentando a esas energías ¿no? porque somos nosotros esas energías mirad yo salí vale vamos, vamos a vamos a ser directos vamos a decir la verdad yo salí de este cerco que hay aquí en españa porque yo soy una persona que he sido educado en la positividad planetaria, incluso, y universal, con otras fuerzas del universo, con otras federaciones galácticas, etc. Yo fui educado por las trece lunas, por los maya, por el calendario de las trece lunas, por los mayas galácticos, y luego me fui a Brasil, allí he sido, eh, he sido apadrinado por los Kaingangue. Tengo ahí un cocar. ¿Veis? Eso de ahí. Eso de ahí es un. Eso solo se lo dan a los caciques, a los jefes guerreros, a los chamanes, a los payés, y yo tengo eso. Es decir, yo tengo la suerte de haber sido elegido por los que como una persona que transmita todo el saber indígena, que también está eh, incluido, inmerso, dentro de las trece lunas, y todo el saber de los pueblos originarios de Brasil y de todo el planeta aquí a Occidente, a Europa. ¿Vale? Pero yo he tenido cada, cada situación por luchar precisamente esas dos fuerzas, ¿no? Una contra la otra. Obviamente, a veces me he equivocado, pido perdón eh, por todo eso. Pero obviamente lo que estoy diciendo y señalando es la realidad. Es decir, España es un país domesticado, dominado, un país de coacción. Es un país eh, donde una persona como yo una, o personas de positividad grande, de una alta frecuencia, son utilizadas y son ninguneadas y son destruidas y son utilizadas pues, pues eso, pues como carnaza. Es decir, se, se alimentan de gente como yo. Eso es lo que os quería decir. Claro, bueno, me estás contando. Yo estaba en Brasil, o sea, allí mataban a la gente como las que hay aquí, andando por las calles. En Brasil. ¿Vale? Que allí también hay fuerzas regresivas y mucho peores que aquí. Pero están perfectamente delimitadas, se saben cuáles son y se ven enseguida y la gente lucha contra ellas de alguna forma o, o las intenta evitar, pero aquí no, aquí en España se cultivan esas energías entonces la situación en España es muy grave y muy seria y todo sea que no llegue la guerra aquí de alguna manera porque ya sería el fin del fin es decir, ya sería el fin de todo aquí para los españoles porque realmente no lo merecen, no merecen paz aquí en España. Merecen la respuesta a todas esas energías regresivas que están alimentando. Siento ser tan crudo, realmente, ni es una, no es una maldición lo que estoy soltando, es la verdad. Siento mucho llegar a, esta, a estas conclusiones, pero es así. Entonces yo en un momento dado dije, ah sí, ya no voy a ser víctima vuestra, ni voy a ser vuestro sacrificado en vuestras orgías uh, reptilianas. Y me las pide a Brasil. Uf, hasta luego, Lucas. Me voy a América del Sur. Me voy a Brasil y me fui. ¿Vale? Me fui allí. Me casé allí con una indígena, además de sangre indígena, que gentuza de aquí, pues dice, claro, no, poca juntas tal, juntas, tú que tú que no llegas ni a verdulera de, o gentuza, de muy baja estopa. Porque mi mujer, Patricia, es una reina del universo, ¿vale? Un 85, ¿vale? Tupi Guaraní, de la raza, de la tribu los Tupi Guaraní, guerreros a tope. ¿Vosotros no habéis estado casados con una India? No podéis saber lo que es eso. Yo sí. ¿Vale? Quien ha estado casado con una India sabe lo que es. En concreto, ya no solo brasileña o una India, o que tenga mucha sangre india, como era, ese el caso. ¿Vale? Investigar. Entonces, yo, claro, yo soy una persona, uf, he sido estos años que estuve en Brasil, fui súper feliz. De una manera que yo pensaba que me había muerto, muchas veces lo llegué a pensar, que yo había muerto en algún tramo del viaje en el avión de España a Brasil y que era un sueño lo que estaba viviendo cada momento. Esa era la sensación habitual y cotidiana de mi existencia en Brasil. Vivir un sueño. No era real y me pellizcaba, me pellizcaba, os lo juro, por Dios. Y era real, era real. Es real, se puede vivir así. Se puede vivir sin negatividad. Se puede vivir sin control. Se puede vivir sin coacción. Se puede vivir sin chanchullos. Se puede vivir de poner una cara a una persona y. ...al segundo siguiente criticarla por detrás... ...se puede vivir sin eso... ...se puede vivir con honestidad... ...se puede vivir como guerreros... ...y como guerreras... ...hasta el fin... ...del universo... ...sin violencia... ...pero muy claro, muy claro... ...muy claro el objetivo... ...bendita sea esta humanidad... ...benditos y benditas las personas que siguen a la fuente, ¿vale? Y malditos los que van en contra de ella, y malditas las que van en contra de ella. Sea aquí en Brasil, o en España, o en cualquier lado del multiverso. Pero es que hasta mi propia familia, hasta mi propia familia, claro, como no han salido aquí, ni han tenido, no han tomado el riesgo de, de eliminar todos esos implantes que hay aquí en España sociológicos, sociales. Obviamente, hasta mi propia familia pues, no comprende muy bien qué es lo que a mí me está pasando al estar aquí en España. Yo cuando llegué aquí al aeropuerto de Manises desde Brasil dije, esto es el infierno, o sea, no puede ser real que esto sea que esto sea real, esto. Y todo negativo, todo negativo, era, era como estar debajo de del océano Atlántico, que sabéis el océano Atlántico, allá donde yo estuve, al sur de Brasil, es gris, es oscuro, es frío. Pues cuando llegué aquí a España en el 2019, yo creía que había acabado en el infierno. Estaba, era oscuridad, oscuridad, oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y es un país oscuro. España está del lado oscuro de la fuerza, ¿vale? Es uno de los países del lado oscuro de la fuerza, desgraciadamente, ¿vale? Y yo soy una persona, pues que estoy del otro lado, en fin, no es que sea del, del lado luminoso, pero no soy del lado oscuro. Y me ha costado muchos sacrificios aquí en España, me ha costado muchísimos problemas aquí en España y me seguirán costando problemas en España porque la mayoría son sabandijas aquí. La mayoría son medio pseudo -demoni demonitos o parte de subrazas regresivas de ahí abajo, porque no solo hay intraterrenos positivos, lo que es que no he querido hablar de los intraterrenos regresivos de aquí de España. Ahora estoy hablando de ellos. ¿Vale? Lo que ellos querían, toda esta gente que me ha hecho entrevistas y colectivamente y hacer congresos y tal es averiguar cómo conectar con sus potencias, con sus dioses regresivos, ahí en las ciudades entraterrenas. Pero no les he dado la ruta. Será imposible para ellos y para ellas lograr esa conexión con lo nefando, con lo horrible, con el, lo perverso que es de lo que ellos se alimentan y a lo que ellos rezan. ¿Vale? Ellos rezan a esos dioses oscuros, a esos seres vivos, están vivos, son reptilianos de 3.400, 3.500 años, 4.000 años que están aquí vivos en muchas partes de España, de la Península Ibérica. Bueno, ya me, ya me he desahogado suficientemente, pero era necesario hacer esta puntualización antes de seguir adelante porque obviamente yo no soy una persona cualquiera. Yo he realizado un trabajo mmm, proteico... <ríe> He realizado un trabajo hercúleo durante los últimos años y se me ha intentado de una manera falsa y disimulada, se me ha intentado apreciar ese trabajo. Pero por otros intereses. Esas personas nunca saldrán de su oscuridad. Están malditas, o sea realmente, eh, ya de per se. Nunca sabrán lo que es la felicidad a la cual yo resido. Permanentemente. Jamás podéis imaginaros la felicidad que consiste está mucho más allá de vuestras orgías reptilianas de petit comité que podéis realizar aquí la felicidad no es eso la felicidad solo viene cuando elimináis todo rastro de energía negativa vale no quiero ser moralista y además en tiempos ahora tan difíciles de guerras y tal pero hay que dejar claras las cosas hay que ser directo ya está bien de que se me trate a mí como si fuera una persona cualquiera, cuando no lo soy, tengo una preponderancia. Obviamente esto no me convierte en mejor persona, yo soy una persona normal, como todos, igual que todos. Pero obviamente mi trabajo, mi trabajo sí que me hace ser, pues tener esta capacidad de verbalizar lo que a mí me dé la gana, como a mí me dé la gana, esta libertad. vale. Entonces queda mucho trabajo... Queda mucho trabajo por hacer, hay que ir a Granada, realizar ahí ceremonias de ecualizar todo lo que pasó con la conquista de los Reyes Católicos, porque fue atroz, fue también como lo que está intentando hacer ahora el Putin con Ucrania. Hay que ir a Belchite, hay que ir a los sitios donde hay más sangre derramada a lo largo de nuestra historia, de toda nuestra historia. Uh, hay que eliminar a los dioses reptilianos que trajeron los cartagineses, los argelinos, ¿vale? que han dominado y siguen dominando parte del levante español, ya vamos, uniéndose al triángulo satánico, no triángulo del silencio que hay a 80 kilómetros al este de, de la bahía de Valencia y a 11 kilómetros de profundidad, que hay una ciudad submarina reptiliana ancestral de hace millones de años, y los argelinos, los cartagineses, rendían culto a dioses como Tanit. Tanit requería sacrificios de sangre de niños por miles. Cuando los romanos intentaron conquistar Cartago, los cartagineses metieron una estatua gigante de cobre en forma de, de Tanit. No sé si decenas de niños y, y, y la... Bueno, no voy a seguir, es demasiado... No merece la pena. Es decir, rendían culto a esas potencias. Pues eso. Eh, la, la, el, encendían fuego a la estatua que era de cobre y metían dentro los niños y los niños siendo asados vivos allí. Y la sangre saliendo de, de la diosa Danit. Esos son los cartagineses. Esos son los argelinos. Y esa sangre derramada que no han ecualizado es la que siguen utilizando esas culturas. El Mediterráneo es oscuro, os lo estoy definiendo, España es oscura, es, uh, se alimenta de uh, energías divergentes, ¿vale? Y os lo quiero dejar bien claro por ver si hay alguna mente lúcida en el futuro de aquí a 500 años o 2000 años o 2000 millones de años en este país que pueda realizar el conjuro necesario y la fu con fuerza necesaria para... Mm, porque se puede hacer, se puede hacer si hay voluntad, eliminar todas esas energías negativas, retrotraerlas y en tiempo reverso convertirlas en positivas se puede hacer pero hay, hace falta tecnología y hace falta voluntad y hace falta voluntad de ser buenos chicos y chicas vale entonces es fuerte, es fuerte la realidad aquí en el Mediterráneo, aquí en España eh, es lo que hay yo, afortunadamente, vi, vengo del paraíso, es decir, vengo de ahí, de América, de, de Brasil. Yo soy hijo adoptivo de, de Brasil, yo volveré allí, obviamente. Quiero morir allí, quiero ser enterrado allí, eh, porque no quiero descender aquí a los infiernos, quiero ascender, quiero estar, no ascender, estar en el paraíso que es aquello, vivir allí, ser uno más, vivir feliz simplemente por ser, por estar, por Entonces, muy, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, fatal, cero. O sea, habéis empezado el año y la nota que os pongo es suspendidos. Sin recuperación, ¿vale? No tenéis recuperación. Tendréis que hacer esfuerzos sobrehumanos como los que yo hice, más de los que yo hice, para poder sobre, sobrepasarme a mí. No lo vais a hacer, así que... Hasta luego. Hasta la vista, baby. La vieja España, la antigua España, se está auto devorando a sí misma. Qué tristeza más grande. Bueno, pues eh, se ve que hoy, hoy a la sesión de desahogo por parte de planeta intraterreno. Yo he venido aquí a planeta intraterreno, hago todo lo que he hecho, las alertas ovni el portal del serpentario y tal, y todas las humillaciones que me han intentado integrar y todas esas patochadas que hacéis y que llamáis vidas. En realidad estáis perdiendo el tiempo. Bueno, y, y todo eso que hacéis mmm, para vosotros, yo no necesito nada de eso, ¿vale? Y aunque esté aquí aislado aquí en la montaña, aquí en el castillo del Liria, estoy muchísimo mejor de lo que jamás estáis vosotros nunca en ninguna de vuestras vidas. O sí, pues a lo mejor sí que lo podéis conseguir. Bueno, pues esa es la realidad de la investigación ufológica en España. Tristemente hemos llegado al punto más bajo, al punto más agresivo al que se podía llegar. Yo creo que si ahora el doctor Jiménez de los Sobira, lo que lo que hay, Diría, ¿para esto más despertado? Y se volvería a meter en la tumba y dije, no, déjame, déjame en, mi des, en mi descanso palaciego, en mi descanso paradisiego, por favor. Porque él sí que se dedicaba a cosas reales, se dedicaba a lo de alienígenas ancestrales, se dedicaba al triángulo de las Bermudas, se dedicaba a Antonio Rivera, se dedicaba no a monstruitos como son los que... Monstruitos no son solo los temas a los que se dedican, sino que ellos mismos son monstruitos y monstruitas sus personalidades, la, la energía que han gastado durante todas sus vidas, se han convertido en monstruos y ya no pueden disimularlo. Son monstruos y monstruas. Van por ahí por las calles y una generación perdida, la mía, la mayoría son monstruos. No supieron aprovechar eso de la transición política y tal, la democrática de España. Bueno, yo quiero dejar un par de notas antes de terminar. Quería hablar un poco en... Es terrible, ¿eh? O sea, realmente estoy poniendo un panorama, un escenario dantesco, ¿eh? Pero es que realmente es lo que... O sea, es exactamente lo mismo que yo decía antes de realizar los programas con Rosario Fuentes Llevará y en el Congreso. Luego el, pro... el periodo del proceso que hubo entre... <coughs> eh... El congreso... Bueno, el horror con... ¡Qué casualidad! El horror con... ¡Horror! horror en Coslada, en Madrid, después del Congreso del Ministerio en España, entre es, esas dos fechas, agosto, septiembre, eh, octubre del 2020, 2021, calendario gregoriano, y ahora... ¿Cómo han cambiado todas las cosas? Eh? He intentado llegar a acuerdos, hemos intentado colaborar, hemos intentado precisamente el objetivo, que era el mío y resulta que había encontrado una aliada aquí en España y resulta que esa persona se me pasa al bazo hombre por favor no me hagas eso no te vuelves monstruita también una cosa espeluznante oye, de verdad que estoy harto todas mis grupis y todas mis amigas admiradoras y toda la gente con la que colaboro se me, se me tuercen, oye, se me vuelven satánicas todas ya estoy harto es que no es una ni dos debe ser porque yo también debo llevar detrás pues unas mierdas enormes unos, unos satanes enormes no, no creo para nada pero por favor, recapacitar eh, sobre vuestras vidas iros a un monasterio budista quedaos desnudos 20 días si queréis eh, hacer ayunos a los bestiales, ramadanes lo que queráis pero por favor, ya que no podéis ni, ni tenéis la intención de solucionar esto aquí en España, solucionados a vosotros mismos, iros a otros países, iros a Brasil. ¿Vale? Sería obligatorio ir a, para cada español español ir a Brasil por lo menos a una vez en la vida. Es la meca del intraterreno. Es mi segunda casa. No, es mi casa. La segunda casa está aquí. Terrible la situación en este planeta, hay que equilibrar las cosas claro, aquí hay mucho nivel tecnológico en España y sí que es verdad, hay mucho nivel material y allí no allí en Brasil hay muy poco y sin embargo hay un nivel espiritual y un nivel mental e intelectual que aquí está inexistente y como sabéis yo os estoy definiendo en estos momentos por debajo de lo que acaba de pasar la policía por aquí abajo <risa> amenazando <risa> ¿Sabéis? Es decir, es que una vez llamaron aquí diciendo que yo estaba gritando y tal, entonces decidí, eh, yo estoy aquí súper a gusto en Liria, lo de reconocer es un paraíso dentro de, es un refugio, más bien, de todas esas energías regresivas. Y debo agradecer a toda la gente que reside aquí, a pesar de todas sus locuras y de todas sus historias raras, pero la gente aquí en Liria... Tiene algo que, a lo cual me acerco, cual aprecio mucho su, su, todo lo que están haciendo por mí. Me han acogido con los brazos abiertos y eso es algo que en ciertos momentos supera lo que me pasó en Brasil. Entonces, claro, es necesario destapar la verdad. Es necesario que la gente sepa la verdad para que cambiéis, para que no os dediquéis a esos temas. ¿Por qué Jiménez se dedica a asesinatos... Se dedica a fantasmadas, se dedica a rituales, a almas en pena y a cosas de ese tipo. Y no a cosas como yo, como, que, como eh, tecnologías megalíticas, federaciones galácticas, lemurianos, a ciudades intraterrenas en España, los niños de R, delfiditas. Ah, una cosa, los delfiditas. Ya os dije que los comaverecianos, esa raza que estaba muy, eh, muy activa los últimos días antes de la guerra, antes de que se iniciara la invasión de Ucrania, ahora ya no son los, los comaverecianos, ahora son los delfiritas, que son más tecnológicos y están más cerca del mar. Sus bases están en el mar, son bases submarinas, en general, en gran parte, no todas, ¿eh? Eh, hay un amigo por ahí, un mexicano, Marco A. Cruz, está ahí por el Facebook, está aquí en el Facebook, que debe estar flipando conmigo con eso, lo que estoy diciendo y soltando, porque ahí en México, obviamente, la situación mmm, no tiene nada que ver con esto, pero obviamente es regresiva también por la herencia española. <risa> Nosotros llevamos el mal allí, aunque ahí el mal no está en España, está en América. ¿eh? El mal está allí en América, es lo que tengo que decir. Por eso... Es decir, ya que nosotros estamos a un nivel, coño, a un nivel espiritual, eh, perdón, material y económico tan grande y tan alto, oye, pues vamos a aprovechar, vamos a educarnos, vamos a, el, a eliminar lo malo y a elegir lo bueno de verdad, y dejar de asistir a estos espectáculos, esta gentuza. Criminólogas que se dedican a, a vivir de los muertos. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué tipo de, de danza macabra es la que están haciendo? Y viviendo de eso. Recibiendo dinero por ello. <ríe> Hombre. <ríe> Mirad, eh, quería hablar de otras cosas hoy, pero parece ser que no, no ha podido ser. Así que bueno, tampoco pasa nada. Eh, hoy era necesario esa... Y voy a seguir hablando, voy a seguir hablando de esto, porque me parece... Vergonzoso, ya no solo en Valencia, ¿eh? de lo que estoy hablando, en Cataluña peor todavía. De ahí viene el mal también, <ríe> que me ha llegado a mí. En Madrid peor. Es decir, toda España está apestada, está eh, podrida, ¿vale? Podrida por el mal. El mal no es el mal en sí mismo, es pensar mal de los demás, es la perversidad, es eh, que es una cosa ancestral, ya tan tantos años viviendo de esas energías que la gente ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo, para tener un punto de referencia tenéis que salir fuera de España, tendríais que salir fuera de España obligatoriamente, así que ahí os dejo eso ya es responsabilidad vuestra, yo me lavo las manos de todo lo que vaya a pasar a partir de ahora ¿vale? esas energías negativas van a ser para vosotros y para vosotras las consecuencias de usarlas no para mí, ni para gente como yo por eso estoy aquí. Cuidado. Y a partir de ahí, pues ten, eh, tendréis que elegir realmente qué bando en el que bando estáis energéticamente hablando. ¿Vale? Me conocéis bien, sabéis de dónde vienen todos los comentarios que yo hago, que el máximo exponente son los gobiernos, instituciones, etcétera Desde luego todo mi apoyo al pueblo ucraniano y todo mi apoyo frente a la bestia de, de Putin. Y muy bien, pues por occidente de que se haya despertado por fin y que estén enviando ahí armas y tropas y tal, y evitar un poco esa salvajería, esa, esa locura que ha iniciado Putin. Y, ese, y hay que denunciarlo, hombre, ante el Tribunal de los Derechos Humanos. Ya los serios hicieron barbaridades ahí en Bosnia, pues este, imagínate, imagínate que es el, la madre Rusia. Espeluznante, o sea, terrorífico. Así que toda nuestra energía ahora va a ser para apoyar a los ucranianos, estén fuera o dentro de Ucrania, porque conozco muy bien de qué va el ejército ruso y toda esta historia, lo conozco bien, de cerca. Eh... Ah, bueno, pues aquí he tenido yo, aquí he tenido yo, aquí he tenido yo una serie de comentarios. Y, bueno, pues eh, aquí varias amigas que eh, no me he dado cuenta hasta ahora porque pensaba que no había comentarios, Disculparme. Francisca, ¿vale? La política en sí todavía es una estafa. Yo también estoy de acuerdo. No hay que ir a votar, peña. Bueno, eh, yo no estoy en esa tesitura acrata hasta el final porque eso también pues, es un postureo, también. No lo digo por ti, ¿eh? Francis, lo digo porque mucho, muchas veces eso pues eh, no es solamente pues, eso, el postureo típico de ciertos colectivos. Y no lo digo por ti porque tú eres una persona extraordinaria y una persona con una alta frecuencia, una, fre una frecuencia que tú y yo ya hemos hablado de esto, fuera de todo este control del que estábamos hablando. vale Pero siempre intentan controlarnos a gente como nosotros pues en base a la política, a la ideología, etc. Y también voy a mostrar este comentario de Elizabeth Alfaro Pérez, también una gran amiga personal mía. Como siempre te he dicho, tú funcionas mejor solo no necesitas nada ni a nadie para desarrollar tu proyecto. Una persona extraordinaria también, madre. Y eh, como todas las madres, extraordinarias. Eh, generosa, eh, una gran amiga. Eh, pues bueno eh, como toda sagitario obviamente también francisca pues hemos tenido algún, alguna diferencia eso siempre es así uh, voy a y son personas que ahora pues estamos retomando nuestras relaciones y tal después de la pandemia o está en esta post pandemia extraña en la que estamos eh, lo que ha llegado de golpe la guerra. ¿no? Obviamente eso nos, nos afecta a todos y a todas. Entonces quería, voy a ponerlo por escrito, quería agradeceros la, la entrada y la intervención vuestra en este programa atípico de Planeta Intraterreno. <ríe> uh, voy a poner esto. Porque... Estas dos personas, Elizabeth, Álvaro Pérez y Francisca, son parte de mi, de mi crew, ¿vale? De mi, de mi team y de mi equipo, ¿vale? Y además, no estoy hablando en broma, ¿vale? En personas muy fuertes, muy potentes. Entonces estoy escribiendo un comentario para responderles a ellas, como merecen. ¿no? Bueno, pues Elizabeth, como os digo, madre, una mujer muy lúcida también. Ella me ha dado muchas pistas aquí en Liria. Y no solo en Liria, sino en otros lugares eh, liranos. Eh, Elizabeth es una, una buena guía y una gran investigadora. También, igual que Francisca. Francisca es... Eh, es una estrella que bajó aquí a la Tierra en forma humana. Y no estoy, no estoy bromeando, es cierto. ¿eh? Una persona impresionante. Y, y nada, voy a ponerlo así en público para que la gente pues, vea que yo cuido a los míos y a las mías. ¿vale? De lo que quería hablar hoy, que al final no he podido, bueno, no sé si voy a seguir hablando, es, es hablar un poco con un, con un lenguaje más ciberpunk, ¿Vale? Más. Eh, vamos a ver. Y más en estos tiempos, ¿no? Eh, vamos, vamos a terminar con este comentario y ya en la próxima sesión de Planeta Intraterrena que lo haremos por aquí, por el Facebook de momento, by the way, porque obviamente el YouTube pues, me tiene muy, muy controlado. Eh, vamos a hablar de las fundas. Vale, gracias a las fundas. ¿Qué son las fundas? Bueno, si habéis leído los libros pues, del señor... Eh, el que escribió Neuromante, William Gibson, el señor William Gibson, y que él comenzó con el ciberpunk, aunque ya había comenzado mucho antes que él, ya había intentos por parte incluso de Ray Bradbury y, y de otros autores, pero fue digamos la... La, la, la obra maestra fue Neuromante Neuromancer, en la cual ya se puso el lenguaje propio, el, eh, digamos, el relato del ciberpunk. ¿vale? En el ciberpunk pues, se habla mucho de clones humanos, se habla mucho de fabricación de clones y siempre se pone como centro tecnológico de la fabricación de estos clones Japón. Obviamente allí existe una fábrica de clones por parte de los intraterrenos de ciertas razas que están bajo tierra, bases subterráneas de los militares japoneses con aliens grises en Osaka. ¿vale? También hay una ciudad intraterrena de los arturianos enorme en Japón, cuidado, hay millones de razas, miles de millones de razas extraterrestres en Japón, por eso toda la conformación de su cultura y su historia hasta estos días. Entonces, el tema es las fundas. Las fundas, desde un lenguaje ciberpunk, son las personalidades. Pero, desde un lenguaje más interior, es decir, más eh, hard thought, se podría decir, desde un lenguaje más duro, de, desde la ciencia ficción dura, estamos hablando desde la ciencia ficción, pero estamos hablando de cosas reales. ¿eh? Estamos usando el arte estamos usando como ejemplo. ¿vale? El, el arte, en este caso, la literatura, como un espejo para reflejar la realidad, que es mucho mayor que el propio arte. Pero el cyberpunk, y en concreto William Gibson, hablaba de cómo eh, cada persona en el futuro puede tener diversas personalidades. Y cada una de esas personalidades puede estar incorporizada en lo que se llama en lenguaje Cyberpunk, funda. Las fundas. Ahora tengo la funda 1, la funda 2, la funda 3, ¿vale? Van cambiando y van cambiando, vas cambiando de personalidad, pero vas cambiando de cuerpo. Es extraño porque cuando lleguemos a ese punto, al final se llegará seguramente, pasando del transhumanismo, no es transhumanismo de lo que estamos hablando, estamos hablando de política de clones. Cuando cambiemos de cuerpo, seguiremos siendo nosotros mismos y nosotras mismas. Pero será, en cada funda tendremos una personalidad diferente, según la función que vayamos a realizar. No sé si me estoy, estoy explicando. ¿Vale? Luego puede haber fundas, puede haber fundas, clones clonificaciones de nuestras propias y diversas personalidades humanas avatares que pueden venir desde fuera, es decir, que ya no son fabricadas por nosotros, ya son fundas fabricadas ¿por quién? por los poderes, por los extraterrestres, por los poderes extraterrestres, los aliens grises y los reptilianos, por el imperio gris reptiliano y ahí va a haber una guerra, porque yo no quiero esta personalidad prefabricada para mí quiero la personalidad original mía no pero original no tienes nada ya tienes tu funda funda 1 funda 2 funda 3 funda 4 entonces qué es la personalidad ahí nos haremos estas preguntas qué es la personalidad qué es el ser qué es el alma <risa> ¿Vale? Una vez nos respondamos a estas preguntas, después llega las conclusiones. Voy a admitir que me, me den una personalidad exógena a mí, una funda nueva, nueva con todos los adelantos. Bah, vas a ser el número uno en Instagram, Instagram del 2075. Sí, pero no lo he elegido yo. Tienes que actualizarte, te lo venderán como actualización de tu personalidad. Tienes que renovarte. ¿Qué haréis en ese momento, en el año 2075? ¿Os vais a renovar? ¿O vais a seguir con vuestra funda original de lo que sois como originales y persona original? Dejo ahí esas preguntas. Incluso el sexo, es decir, el género, <risa> ya que hablamos de género fluido y tal. Tened en cuenta que hay razas extraterrestres que poseen ocho géneros dejo ahí, y que están influyendo de gran forma en todo este, estos recursos lingüísticos, en todo este lenguaje inclusivo para bien, eh pero bueno siempre hay mucho postureo y tal, en estas cosas y, y mucha falacia y mucha falsedad, y se convierten en palabras vacías desgraciadamente, pero simplemente el intento de cambiar las cosas para mí ya resulta heroico y lo digo desde el punto de vista de, de, de todos, desde los movimientos sacratas, anarquistas del siglo XIX, que metían bombas a los reyes. y a... Lo que pasa es que pues, había muchas sociedades secretas y tal. Bueno, ya hablaremos de todas estas cosas. Hablaremos de Skull and Bons, hablaremos de, hablaremos del MJ-12, hablaremos de todas estas corporaciones secretas que reciben tanto dinero de los Black Badges, ¿no? de los presupuestos ocultos de Estados Unidos, trillones de dólares al año, para la construcción de bases subterráneas, hablaremos sobre ello. ¿Vale? Hablaremos sobre Phil Snyder, hablaremos sobre por qué se lo cargó la NSA, la CIA o la agencia, no se sabe, pero se lo cargaron, por decir la verdad. Y hablaremos de estas agencias que se dedican a... Conseguir averiguar dónde están los ovnis, aparcaos, dónde están los extraterrestres, sean pro-nazis, no, no pro-nazis, estén con los nazis en Nueva Suabia o en la base de Alfa en la Luna, o en las bases de Marte, que hay muchos allí, y tal, o a qué se dedican, pues al programa espacial secreto, no a los portales, pero nosotros estamos aliados con la resistencia, hermanos y hermanas, estamos... Con Blat, Klatu la, la Federación Galáctica viene en son de paz. Paz, por favor, paz. Necesitamos paz. Después de tantos años, dos años y medio de absoluta persecución, necesitamos paz. No dejemos que esta guerra vaya más. Hablar, rezar, proyectar energía positiva, tanto al, al Putin también, por supuesto, al Zelensky, a todos allí, ¿vale? Por favor. Yo sé que tenéis el poder en vuestras manos y no tenéis que rezar a los extraterrestres que habéis, lo que habéis hecho los últimos siglos, los últimos miles de años, ni invocarlos. Simplemente tenéis que ser vosotros mismos esas entidades y proyectar vuestra energía positiva a las zonas en conflicto, ¿vale? Que no se convierta en una nueva Palestina Ucrania. Ni una nueva favela. <risas> Ucrania, ¿vale? Es Europa, son los momentos duros, pero los rusos, los ejércitos rusos y el Putin son muy salvajes y muy violentos. Lo sé, lo sé de buena por mí mismo, personalmente. También el ejército, las fuerzas armadas brasileñas son muy salvajes, ¿eh? cuidado. Ningún militar en este planeta es bueno por pues, razones obvias y sí, porque están aliados con los regresivos. vale. Pero, en este caso, el Putin es un riesgo mayor. De todas maneras, nuestro papel no es hacer la guerra con armas, sino con energías y enviando energía positiva frente a la opresión negativa, regresiva. Lo positivo siempre vence a lo negativo, tenerlo en cuenta, si no, yo no estaría transmitiendo ahora, en estos momentos. Vale, agradecido. Gracias, de verdad, la resistencia continua 2022. Por favor, no os rindáis. No os rindáis, y menos ahora. Planeta intraterreno, la paz es posible, pero en la paz desde la verdad. Y ahora son momentos de verdad. ¿eh? Estamos aquí, estamos con vosotros para lo que necesitéis, lo sabéis, eh, para cualquier cosa. Nuestro corazón es infinito así como vuestra clarividencia. <ríe> y gracias a mis dos amigas, de verdad, sois lo más, lo más, lo más, más, más importante de lo que os imagináis. Y gracias de verdad por vuestras intervenciones. La resistencia, como os digo, continúa. 2022, planeta intraterreno, continúa también 2022. Gracias. Chao.